¡Hola a todos queridos seguidores! En el vídeo de hoy, y aprovechando que estoy de limpieza, voy a enseñaros uno a uno mi colección completa de los Simpsons. La cual podéis ver aquí a mi izquierda, y es que yo de los Simpsons soy completista, es decir, colecciono todos y cada uno de los Funko Pops que salen de los Simpsons. Aunque, a ver, he de matizar porque técnicamente colecciono todos, pero si, por ejemplo, hay un Funko Pop que existe el mismo en la versión normal y el mismo en la versión Glows in the Dark, el que habría en la oscuridad, por ejemplo, no lo tengo. A día de hoy me quedan solamente dos Funko Pops, bueno, tres, para tenerla al completo hasta ahora con todos los Funko Pops que han salido de los Simpsons. Uno de ellos está en camino, otro tengo que conseguirlo porque está bastante caro, y el tercero, Realmente tengo que comprarlo, sin más. Y luego os iré diciendo cuál es. Sin más dilación, vamos a empezar a pasar el trapo y os voy enseñando uno a uno los Funko Pops. Empezaremos por los de la Casa del Terror y aquí tenemos el capítulo en el que Bart se convierte en mosca. Continuamos con este de Bart y yo diría que Bart es el personaje del que más Funko Pops han sacado. Continuamos con este Homer Rosquilla o Homer Donna, también de la Casa del Terror. Y por aquí seguimos con Maggie en su versión alienígena, con su peluchito. Este, la verdad, también es un Funko Pop súper bonito. Ahora vamos a seguir con el señor Barnes, que es otro de mis Funko Pop favoritos, y esta es la versión de Os traigo amor, ¿vale? Y este Funko Pop lo tengo en dos versiones. Esta, que es la normal y brilla en la oscuridad, y también tenemos este, que es la misma, pero es la versión Chase también brilla la oscuridad muchísimo más que la otra. Y aquí tenéis una muestra de lo mucho que brilla este Funko Pop en la oscuridad. Vamos a ir agilizando el ritmo y os voy a enseñar más rápido porque si no este vídeo va a ser eterno. Aquí tenemos a March en su versión bruja, Lisa Diablo, Bart Zombie con su skate, Bart Hombre Lobo, Willy, March Gato, Homer convertido en la parka, Flanders Diablo, este es uno de los que decía, por ejemplo, que esta misma versión es la normal y existe la misma, pero en la versión que brilla en la oscuridad. Entonces, en casos como este, yo solamente compro uno. Bart Astronauta con Maggie en el bolsillo. Continuamos con unas de mis piezas favoritas, que son Kang y Kodos, especiales de una convención. Por aquí tenemos al señor Barnes en la versión de Drácula, Krusty Vampiro, Bart Cuervo, comer saliendo de la caja del payaso. Y por aquí tenemos... Otro de mis favoritos que es Homer Kong y si os fijáis en la izquierda lleva a Marge en miniatura. Hasta aquí terminamos con la parte de los Funko Pops de la Casa del Terror y ahora vamos a pasar con los vecinos de Springfield, los Funko Pops normales y los que no tienen ningún tipo de disfraz o traje, aunque sí que hay algunos que son con disfraces concretos por capítulos especiales que esos son los primeros que os voy a enseñar. Por aquí tenemos a Homer Belly Dancer. ¿Vale? De la danza del vientre. Por aquí seguimos con Lisandra, o versus Homer, por aquí. Marjorie, creo que se llamaba. Homer en su versión Fortachón, que tampoco recuerdo ahora mismo su nombre. Y por aquí tenemos a Bartíbula. Y de hecho, este termina la colección, aunque me falta el señor Barnes. Este es uno de los que os comentaba al principio que me falta. Lo tengo que conseguir, por cierto. Ahora os voy a enseñar de cerca este Movie Moment, que es. Pues la escena clásica de Homer. Por aquí seguimos con uno más grandecito que es el chico de las rosquillas. Que si os fijáis tiene un detallito. A ver si sabéis decirme dónde es y me lo dejáis en los comentarios. Seguimos por aquí con uno de los más recientes de los Simpsons y es este momentazo en el que Homer se esconde en los arbustos. Milhouse, Maggie, Lisa... Bart, hombre de negocios. Ralph Bigun. Pato, pato, pato, pato, pato. Por aquí empezamos con los malotes de los Simpsons, que de hecho, esta colección es de las que me falta uno por llegar. Otro de los malotes, y Nelson con su característico. Ja, ja, uno de mis funkos favoritos, Flanders, en el capítulo de Como si no llevara nada. Llevará nada. Flanders, o la Olita Vecinito. Agente Bigun. El abuelo Simpson. Este señor de aquí, que se me ha olvidado el nombre, así que si alguien me lo puede reflejar en los comentarios, os lo agradecería. El vendedor de la tienda de TVOs, Moe, Barney... Por cierto, Funko, quiero que saquéis ya el Funko Pop de Carl y Lenny. Seguimos con Duffman por aquí, Homer Mr. Quitanieves, Homer USA con su cámara de vídeo, el conductor del autobús Otto, el señor Barnes, excelente, el actor secundario Bob, aquí tenemos a Rasca y Pica. Por último terminamos con Homer con su vestido floral, que de hecho os lo voy a enseñar en un diorama. Y aquí tendríamos a Homer en su comedor, ¿vale? Esto es un diorama hecho por Fran y aquí podéis ver todos los detalles que tiene, ¿vale? Tengo a este Homer aquí puesto, pero como veis tiene todos los detalles del comedor de los Simpson. Y esto sería, hasta el día de hoy, 13 de enero de 2023, mi colección de Funko Pops de los Simpson. Espero que os haya gustado y os leo por los comentarios contándome cuál ha sido vuestro Funko Pop favorito. ¡Adiós!